para usted la marcha verde bueno estamos aquí trabajando el tema eh, ver cómo cumple la meta de convocatoria para un millón ya prácticamente el momento de comenzar cuando ya arranca hacia la boliva para poder evaluar y comparar con actividades anteriores a ver si la igualan o la superan muy bien Franklin, un poquito vimos una carta ayer como cancelación del medio de eso, eso es real. Y se produjo, la empresa decidió prescindir de mi servicio y darme una carta de desahucio. Y acepto porque ellos son los dueños de la empresa y deciden con quién trabajan, a quién tienen allá. Muy bien, no hay una motivación extra, ¿no cree usted? Hasta el momento no conozco el porqué. Simplemente acato la decisión y ya estoy fuera. Muy bien, gracias. Buen día.